A unos 25 kilómetros de la ciudad de Quevedo. Estamos por acá. Somos vecinos, ¿no? Somos vecinos. Estamos siempre vinculantes y le estamos dando ya la bienvenida. Le estamos dando la bienvenida. Si nos avisa Control Master, efectivamente ya estamos conectados también en nuestra página de Aldia.com. Y, y bueno, estamos en vivo también por Facebook Live. Gracias también a quienes nos escuchan por la 104.3 FM. A través de este dial, Bueno, estamos acá con nuestros invitados. Está la economista Inés María Suárez, eh, está la licenciada María Bravo, e igualmente también acá nuestro amigo Miguel Bolaños, eh, también eh, del cantón Mucache. Antes que todo, le damos la bienvenida a economista. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo está, don Bricio? Muy buenos días. Muchas gracias eh, por su invitación eh, a estar presente siempre que usted nos invite. Le damos la bienvenida a la licenciada eh, María Bravo. Eh, sí, muchísimas gracias, Bricio, por esta gran oportunidad que tú nos estás dando y aparte de eso, mocacheño, hermano mocacheño, eh, para que nuestros eh, eh, nuestra gente de Mocache pues eh, nos conozcan más de lo que estamos participando eh, en la política. Muy bien, muchas gracias, bienvenida licenciada. A propósito, de nuestra licenciada también es una maestra recién jubilada, ¿no? Y le damos también la bienvenida al licenciado Miguel Bolaños, candidato a concejar por el Cantón Mocache. Sí, muy buenos días a toda la audiencia de los diferentes medios de comunicación, hablado y escrito. Mi especial este, saludo a usted, Guido, por esta oportunidad que nos brinda los candidatos de de, del Cantón Mocache, ¿no? Eh, que estamos terciando en este proceso electoral con un objetivo principal, trabajar por el desarrollo y el progreso de nuestro querido Cantón Mocache. Son exactamente 7 y 32 de la mañana, efectivamente el Consejo Nacional Electoral dio ya paso, aprobó la candidatura por el movimiento izquierda o el partido político izquierda democrática lista 12. Entre ellos, pues la integra eh, aquí tres concejales, eh, La economista Inés María eh, encabeza la lista, igualmente Miguel Bolaño es el segundo, y la licenciada María Bravo sería la tercera eh, de la lista que el Consejo Nacional Electoral ya aprobó su movimiento. La lista, es decir, ya están aprobados listos ya para participar este, en la campaña que inicia este 5 de enero, 2 de enero sería 2 de enero, y el 5 de febrero serán las elecciones que tendremos que ir a sufragar. Y entendemos que dentro de este tiempo hay muchas propuestas, eh, la comunidad mocacheña seguramente quiere conocer las propuestas de sus candidatos, porque el 5 de febrero es el día determinante para que el soberano, el pueblo, elija a los mejores de acuerdo pues, a su propuesta en las campañas electorales. Y le consultamos a la economista eh, Inés eh, María Suárez, eh, economista, entendemos que primeramente consultarle un poco porque es la primera vez que tenemos este diálogo, la decisión de haber aceptado esta participación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias don Bricio. Antes que todo déjeme eh, concretar la, la lista de quienes somos participantes Perfecto, de, de, nuestra de nuestra lista por Izquierda Democrática que encabezada por nuestro gran líder Mario Suárez, una persona muy popular en nuestro cantón, y como usted dijo, eh, Inés María va en primer lugar, el eh, licenciado Miguel Bolaños como segundo concejal principal y la licenciada María Bravo como tercer concejal principal que estamos presentes, pero cabe re eh, recalcar también y que tenemos también la participación del compañero Wilfrido Vélez del sector de Alejo Lascano, como cuarto eh, concejal principal y la licenciada eh, Tatiana Velázquez, eh, es una líder en, en lo que es el centro, el casco urbano de, de nuestro cantón Mocache, de un, del barrio Ochoa. Que, que se llama al lado de, del cementerio, y, y asimismo eh, tenemos este, los concejales suplentes que también eh, son nuestro pilar fundamental en nuestro en nuestra lista. Que eh, en primer lugar está eh, nuestro gran amigo y conocido Joffre Egas, eh, la, el segundo concejal principal, la, la economista esta, sí. Erika Fuentes es la segunda concejal principal, el compañero Luis Vélez, del sector de Agua Frías, también el, el tercer concejal principal, el, el señor eh, de Lomas de Mera, el compañero... ¿Cómo es? No, no el cuarto, Ángelo Angelo Rivas... Y, ...y como quinto concejal también tenemos la, la ex reina de nuestro cantón... ...la, la señorita Rachel Mendoza, del sector de, de San Luis... ...bueno, hemos conformado toda esta lista, licenciado... ...porque la verdad que desde el primer momento en que nuestro líder nos, nos buscó... ...para que lo acompañemos en este gran paso... La, eh, ...felizmente nadie se, se... no hubo ningún cambio todos aceptamos inmediatamente eh, estamos trabajando en este equipo eh, con un, una alegría muy grande que nosotros no los llamamos que estamos trabajando eh, en una campaña, estamos eh, visitando los recintos y lo hacemos con qué alegría porque el, nosotros no hemos visitado antes nuestro cantón porque no, no ha habido la oportunidad pero cabe ahora eh, recalcar de que ahora es el tiempo de que nuestros hermanos mocacheños sientan ese ese apoyo que realmente debe de tener el sector agrícola más que todo nosotros hemos empezado una una visita que le llamamos a nuestros recintos, en los que este, no vamos con las manos vacías, no vamos a ofrecer y, y busca quien te cumpla, no, nosotros estamos, antes de llegar a, a, a nuestro cargo político, que sabemos efectivamente de que vamos a llegar, eh, estamos ya con un proyecto que es una realidad, que es la vida, nosotros estamos dando vida, nosotros no, no estamos algo dando que es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros tenemos el proyecto que es de vida, como le decimos. Es un proyecto de los pozos profundos que estamos dándole a las comunidades, al, al sector agrícola. Es decir, es un sistema de, de riego que generalmente en, en época, a, a veces mencionamos mucho, ¿no? La provincia de los ríos, su nombre mismo lo dice, llenos de ríos, grandes caudales, y a metros nos estamos muriendo de, de sed. Nuestras plantas están sufriendo, los árboles no podemos cultivar porque carecemos, incluso pues, lo, principalmente lo económico, claro. y a veces ese incentivo de poder realmente concretar un sistema de riego que cuesta mucho dinero a propósito, para fomentar la producción, ¿no? Ah, El sí. agua es vida, y si tenemos agua, fomentamos la producción. Eso es lo que nosotros más vimos eh, como prioridad, eh, licenciado, porque nosotros decimos bien o mal en nuestro cantón y en las ciudades, eh, uno abre una llave y tiene tiene su, su agua, entonces, y ver las necesidades del campo, la alegría con las que re están recibiendo todos nosotros hasta ahora llevamos alrededor de 70 pozos profundo que hemos hecho y e igualmente con la, la máquina retroexcavadora hemos limpiado todo lo que es albarradas, el, lo que es el sector desde el de tronco en Moral, La Chonta, Vijahual, hasta San Antonio, llegando por, por el sector a, hasta Agua Fría. No hemos todavía llegado a Agua Fría hasta San Antonio. Y por el otro lado acá de Mango Azul. Todo el sector de Manguazul se hizo limpiezas de albarrada Ya estamos saliendo por el sector para irnos por el sector de Alejo Lascano El recinto Alejo Lascano Hemos, Estamos tratando de visitar los 146 recintos que tiene nuestro cantón Que nos falta mucho tiempo Pero felizmente le estamos dando la esperanza que todo agricultor Toda pers persona que necesite su pozo profundo lo va a obtener porque eh, hemos adquirido otra máquina, estamos trabajando con dos máquinas. Son máquinas de motor, no no son las que no sé si usted conozca, que son manuales, no, de esas no, son máquinas que es de 40... Que hacen 50, rápido, ¿no? Sí, 40, 50 metros, eh, lo hacen en un día, dos días, máximo dos días, mientras es la, la encamisada y todo eso. Entonces es, es bonito sentir esa alegría que siente el agricultor de ver de que... Tantos años han estado expensa eh, esperando este este este tipo de, de, de ayuda que no la pensaban ellos no creen muchas personas dicen no cómo va a creer que, que usted recién viene y nos va nos va a dar esto cuando estamos esperando tantos años de la de nuestros personeros que, que nos den esta, esta ayuda mañana le traigo la máquina les digo entonces es una alegría que, que ellos no, no creen todavía Mientras que ya no están las máquinas en, su, en sus en en sus sus fincas Ellos no creen Bueno, y esa es la satisfacción tan grande que, que estamos teniendo De ver de que sí se puede cuando uno quiere Por eso decimos, cuando uno quiere uno puede Por eso eh, compartimos el ideal de nuestro líder Mario Suárez En el que él, como es conocido en nuestro cantón El concejal este popular que le dicen, la persona más popular en, en nuestro cantón. Entonces nos vimos abocados a compartir ese proyecto de él, que es el servir, el que es ayudar. Y él con la, la, la, la experiencia que tiene con la administración pública y yo de la mano eh, con la administración privada, vamos a hacer un gran equipo de, de trabajo, porque sabemos las necesidades de nuestro cantón, de nuestros hermanos mocacheños. Son 7 eh, y 41 minutos, queremos también anunciar a nuestros amigos nuestra edición impresa del día lunes ya está en circulación en la provincia de Los Ríos, con eh, la última, ¿no? que eh, la, el Cantón Mendana eligió su reina. Acá, quienes nos ven pueden conseguir, igualmente pueden hacer sus eh, pautajes en tema de notificaciones, en extractos judiciales, o convocatoria clasificado en la edición impresa de Diario al Día Toda la información a través de www.aldía.com.es 7, 7 y 41 minutos Javier 7 y 41 minutos de la mañana Nuevamente la bienvenida para nuestros invitados A La Gran Voz 104.3 de Al Día eh, La siguiente pregunta es para nuestro compañero acá Don Miguel Bajañas Bolaños, Bolaños. Bolaños. Bolaños. Bolaños, perdón Miguel Bolaños eh, Candidato a Segundo Concejalía en, esta, en estas elecciones. También ya usted ha sido concejal, entiendo, en el año 2014. Eh, en, este, en, este, en esta nueva pelea que usted se embarca o en esta nueva aspiración, ¿cuáles son, qué propuestas tiene usted o ha presentado para eh, mejorar ese perfil y decirle a la ciudadanía, aquí estoy, eh, ayúdenme con su voluntad, voy a hacerles eso? Bueno, usted sabe pues que los concejales tienen dos facultades primordiales, es legislar y fiscalizar. Eh, legislar eh, a través de acuerdos, ordenanzas y resoluciones y fiscalizar las acciones del Ejecutivo desconcentrado en este caso del, del alcalde, eh, pero también tiene una, una potestad que es la de gestionar cuando uno tiene un alcalde de, de, de su confianza. Es por eso pues que estamos eh, empoderados en que vamos a, a, a buscar las mejores soluciones para el bienestar de nuestro de nuestro cantón. En mi anterior administración de concejal, en el periodo 2009-2014, eh, hacía esta labor, esta labor que, que para mí es un, es un gran honor, servirle a Mocache desde en los diferentes campos. Lo hice y lo he venido haciendo por muchos años, como secretario de la factura política, tuve la oportunidad de llegar a... Tenemos, ser... un, tenemos un ligero problema técnico, este disculpe, amigo Bolaños, hasta que se solucione. Eh, bueno, pues así estamos. Estamos aquí conversando con nuestros candidatos a, a concejalía de la ciudad de Mocache, ¿no? Estamos con Miguel Bolaños, estamos con la ingeniera Inés María Suárez, y estamos acá con las amiga Barabo, quienes están terciando o son candidatos por la... Eh, lista 12, ¿verdad? Del Así Cantón es, sí. Mocache. Continuamos, ya superamos el problema. Y, y precisamente por, eh, por, eh, por, por todo esto que le estoy mencionando, es que hemos tomado la decisión de participar nuevamente, junto a un hombre que lo defino en una sola frase. Un hombre solidario, equitativo, con carácter de ayuda social a los demás. Para mejorar esa eh, el, el, la anterior administración de la que formé parte, Estamos tra trabajando ya, visitando los diferentes sectores con unos grandes proyectos sociales porque nuestro proyecto, el, el proyecto de, de obras de Mario Suárez va encaminado hacia el desarrollo sustentable de, de, la, de los hermanos del agro. Mocache es un sector netamente agrícola, sin descuidar el área urbana donde ten también tenemos, y vamos a contar dentro de este proyecto, con una serie de, de obras que van a beneficiar al área urbana, pero allá vamos en lo social. Es más, nosotros ahorita, aparte de los proyectos que estaba diciendo nuestra primera candidata concejala la economista Inés María Suárez, eh, que son los pozos y las la albarradas, también estamos yendo, conociendo la realidad socioeconómica de nuestro cantón, Recuerde que hace poco pasamos por un, un proceso de una pandemia y la economía recién se está mejorando, no solamente en Mocache sino en, en la provincia y en, el, y en el país. Por lo tanto, se está enfocando también en la ayuda social de hacer la entrega de un cilindro de gas lleno. A las, a, a las diferentes viviendas, a la, de a la familia esto consiste en que usted nos da el cilindro vacío y nosotros le damos totalmente gratuito un cilindro lleno igualmente estamos realizando eh, la vacunación para para los perritos y gatitos en, en el área urbana posteriormente vamos a llegar al campo también este, conocedores ustedes de toda la problemática social, además de además de lo mencionado, ¿qué otros qué otros este problemáticas ustedes tienen ide identificados? Porque me dice que ya ha estado en otras gestiones de los que adolece la, la ciudadanía quevedeña. Mocache. Perdón, como cacheña. Bueno, Mocache tiene un, un problema bien delicado en lo que es eh, el agua potable. El agua potable, nosotros... Como pues, en la mayoría de las ciudades la mayoría, de Bueno, como decía mayoría, nuestro pero, amigo Guido Bricio, o sea, los ríos, sin embargo, los ríos, el sí. principal problema es el agua, ¿no? Bueno, es por lo que a su debido momento no se ha hecho un verdadero estudio, una verdadera socialización para poder llegar a dónde están las fuentes de, de, de agua potable, de, para poder la potabilizar. Es por eso que dentro del proyecto de don Mario Suárez eh, tenemos precisamente adquirir plantas potabilizadoras de agua para distribuirla en el área urbana, tanto en San Ignacio como en la área céntrica, en la 23 de agosto, en el sector de Barrio Norte. De esa manera vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, porque usted sabe que el agua es salud, es vida. Si tenemos el agua, tenemos cómo podernos empoderar y tener una mejor forma de vida, un estatus social diferente. 47 de la mañana, 7 y 47 de la mañana. Estamos en vivo a través de aldia.com.es Y gracias también a quienes nos sintonizan a través de la 104.3fm. Gracias también, saludo a la comunidad, a la familia Bricio. Carbo en el recinto Peñafiel en medio, buena sintonía también en Peñafiel de arriba nos nos escuchan a través de la 104.3. Saludamos también a toda la comunidad vía Vinces, ¿no? Eh, lotización La Victoria, a la familia Cancín, eh, a la familia Cedeño que nos escucha en el Cantón Mocache, también en algunos lugares eh, que generalmente llegan a través del dial de la 104.3. Igualmente, eh. A la gente de Mucache, el centro de Mucache que nos escucha, nos sintoniza. Bueno, por acá estamos también eh, con una de las candidatas eh, a concejal. Es una profesora recientemente que tuvo que abandonar las aulas por varios años, 25, 30 años, educadora. Ella es la licenciada María Bravo. Licenciada, eh, creo que es la primera vez que usted eh, incursiona en este tema de la política y ha tomado esta decisión de participar por la lista 12 Izquierda Democrática. Así ah, es, Bricio, como tú lo dices, pues trabajé yo eh, en el magisterio por 35 años. Wow, 35 eh, años. 27 como docente y 8, como, 8 años como directivo. Y bueno, he participado en la política educativa, muchos años, tanto en la UNE y en la red de maestros. Y gracias a esta gran experiencia dentro del magisterio, pude tener... Conocer a muchos lugares populares en Mocache. Y al conocer, pues me dio la oportunidad de aceptar este reto. Este reto de servir a mi pueblo, de servir a Mocache. Ya no como educadora, sino dentro de la política pública. Y si digo servir a mi pueblo, es ir donde más neces necesitan nuestros hermanos mocacheños. Servir de una manera muy diferente dar lo que ellos realmente piden, eh, no solamente el agua, sino los caminos vecinales, y si hablamos dentro de educación, hacer convenios eh, con el ministerio de educación para muchos jóvenes que tengan que tengan un, una educación corta pero práctica y esta educación práctica que les sirva, que les sirva para mejorar es sus ingresos económicos mejorar su, su ritmo de vida para que así puedan trabajar el hombre y la mujer porque en la actualidad lo que necesitamos ahorita son eh, cursos cursos gratuitos y para esto tenemos muchos convenios con el Ministerio de Educación Bueno, hay las oportunidades esto significa que lo que usted menciona eh, 7 y 50 de la mañana 7 y 50 hay oportunidades para la sociedad en torno en que las autoridades deben buscar las formas de cómo llegar para que nuestra comunidad pueda verse favorecida y tener conocimiento Sabemos que el conocimiento es la base principal, principal para tomar decisiones Yo me voy acá, me voy allá, pero con el conocimiento previo, pues no nos quedamos callados Así es, este, el conocimiento es lo más importante Y dentro del conocimiento se lo obtiene por medio de educación Para servir tenemos que tener toda la predisposición, todo el amor de dar a lo que necesitan los semejantes. Eh, en este caso, este grupo de concejales y con Mario Suárez, los proyectos son magníficos, son precisos para nuestro cantón, como lo decimos en lo que es social, en lo que es cultural, en lo que es deportivo, en lo que es salud y mucho más con lo que es educación, porque ustedes saben que un, un pueblo educado sale de la ignorancia y un pueblo un pueblo educado se obtiene todo lo que uno lo que uno necesita y un pueblo educado va al desarrollo. Y Mocache ya necesita de una de una tercera tercer nivel y cuarto nivel de educación para que Mocache sea un pueblo pues de primero y segundo nivel en, en educación, y hay, en desarrollo Hay un tema eh, bastante preocupante, 7 y 51 minutos a través de 104.3 y al día.com que estamos en vivo Antes que todo quiero quiero enviar eh, saludos quienes están ya en este momento eh, Saludamos a Javier eh, Gutiérrez que nos escucha, igualmente para Andrea Quirola eh, En verdad nos está también viendo nuestro amigo habíamos visto a Luis Vélez, está sintonizado en este momento, Narcisa Daza, Carolina Cedeño e igualmente a Rafael Mera, bueno, hay mucha gente de Mucache que en este momento nos está eh, escuchando en est ahora, y hay un tema rápidamente en el tema educativo, hablaba con, dialogaba con el rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, uh -huh. y un tema que preocupa bastante es que en, en el aula, él había hecho una, un di diagnóstico rápidamente de dónde son ustedes? Decían del Empalme, decían de Buena Fe, de Quevedo, de La Maná. Y escasos, escasos así, estudiantes de Mocachi. Contaditos. Contaditos los de Mocachi. Nos sorprendió. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes de Mocachi? A ver, eh, el, la problemática de los jóvenes de Mocachi es por la distancia, Bricio. Tú sabes que la mayoría de los, de los jóvenes es el 90% del sector rural. Es la distancia, el transporte, la inseguridad los caminos en mal estado. Eh, la UTQ, si bien es cierto, está en los predios del Cantón Mocache. Correcto. Eh, no es difícil, pero sí un poco tedioso cuando uno se quiere pedir eh, eh, eh, realizar los procesos para que Mocache tenga una institución de tercer nivel. No, pues dice si Mocache ya tiene dice una institución de tercer nivel, que es la UTQ lastimosamente está en los predios, repito, de Mocache, pero Mocache ya no puede adquirir o, o, otra, otra institución educativa de tercero o cuarto nivel. Esa es la problemática, Vicio. Entonces los jóvenes de Mocache ahorita están cruzados de brazos, porque no hay una institución donde, ellas, donde ellos puedan seguir su educación. Entonces ahí estamos nosotros. He, hemos analizado esta situación. Hemos conversado con todos los concejales, y, y en el proyecto está, en el proyecto de Mario Suárez, de por lo menos... Eh, eh, que Mocache tenga un instituto Tecnológico en, en, las, en las especialidades que Mocache Necesita, por ejemplo en el campo agrícola En el campo artesanal, en las diferentes Especialidades en, en, en Hoy en el día, imagínate Bricio Que eh, antes, te acuerdas que no, eh, Nos trasladábamos de un, de un lugar a otro en caballo Ahora son las motos Entonces ahí necesitamos Hay robo de motos exacto Ahí necesitamos maestros artesanos eh, eh, en, en, en la especialidad De, de, de motos por ejemplo, ahora, eh, ¿cómo nos comunicamos por medios de, de celulares? Entonces, necesitamos eh, hacer convenios con el Ministerio de Educación, con SECAP, con el Ministerio de Trabajo, con la Junta de Defensa del Artesano, para que hayan maestros artesanos en la especialidad que nosotros realmente necesitamos en estos momentos que más se requiere la mano de obra. 7 y 54 de la mañana, 7 y 54 de la mañana, aquí en la Gran Voz Radio y al día. Licenciada, vayámonos. Licenciada Bravo, vayámonos un poquito este, más abajo No en tercer nivel, pero en segundo nivel también Mocache tiene una problemática Que su colegio eh, emblemático 6 de octubre me parece que es, ¿verdad? Mocache Colegio Mocache Ese colegio ya ocupó pues, toda su capacidad Y entiendo que en, el, en Mocache hay una institución unidad, eh. Sí, una unidad educativa que está a medio hacer ¿Cómo ustedes podrían buscar una solución? En el caso de que accedan a ser a unos concejales. Bien, cuando yo estaba como directora de la Escuela de Educación Básica Moscache, le voy a hacer una breve reseña histórica, nosotros teníamos hasta el séptimo año, luego quien habla gestionó para tener hasta el décimo, es decir, desde el inicial hasta el décimo. También me vi la necesidad de la problemática de la unidad Mocache. está pero demasiado porque el límite ya pasó. Del de límite que se tiene en cada. La, de, exacto, la capacidad. La, la población estudiantil. estudiantil. Yo hice lo que más pude para que mi institución tenga bachillerato, pero no fue posible porque me dijeron, no, está la unidad del milenio. Pero ustedes saben que la unidad del milenio. Se estancó. Se estancó y está ahí, no hay no no avanza en nada. Pero aquí va, aquí va el amor, como yo digo, aquí va la predisposición de poder ayudar a nuestro semejante dentro de educación, como es el don Mario Suárez, que él él vaya a los, al ministerio o él vaya a los departamentos respectivos para que esa obra se termine esa unidad del, del milenio se termine para que así poder descongestionar a la unidad mukache una, y una aquí urgencia estamos nosotros los concejales también para apoyarlo a Mario Suárez para que esa unidad del milenio se haga realidad porque no es difícil es fácil aquí aquí lo que parece es que no no no no no hubo ese interés porque sí el alcalde puede puede realizar, ir a las dependencias que son necesarias para que esa unidad del milenio ya debe de estar terminada 7 y 56 de la mañana, así es, yo creo que hay voluntad de todas las partes porque la última vez que nos visitó por aquí el Presidente de la República él se refirió justamente a esa obra ahí Ajá. en Mocache y que la iba a impulsar, todo es cuestión de que de gestionar de hacer los, los contactos y los, los acercamientos así respectivos es. para que esas obras en cuanto a... a Educación secundaria, pues, se cumpla y se, se pueda recibir mayor cantidad de estudiantes que ellos están ansiosos Gracias. por continuar sus estudios. Y también el asunto universitario, que yo creo que es verdad que la, la extensión de la, de la María de la UTQ está en los predios del Cantón Mocache. Sin embargo, una extensión eh, en el centro de la ciudad no sería malo, sería una buena solución. Pero le cuento que Mocache tiene un, un terreno para una universidad. Ya está de en las administraciones sí, anteriores Anterior. este, donaron ah, qué bueno, entonces vea. esperemos en nuestra administración con la bendición de Dios llegar al gurul municipal para poder eh, realizar, hacer las gestiones que sean necesarias de pronto para un instituto tecnológico y si pues Dios nos bendice pues a una universidad perfecto, 7 y 58 minutos ya estamos en la recta final bueno eh, a nuestra audiencia a través de la 104.3 que nos escucha, nos sintoniza, muchas gracias, sobre todo al Cantón Mucache, donde hoy están sus representantes, en este momento sus hijos, hablando con propuestas referente eh, a las elecciones que será el 5 de febrero. Tenemos a una economista empresaria del Cantón Mucache, tenemos a... Eh, Hacemos una Ah, tenemos también a Miguel Bolaños, pues eh, quien ha venido ejerciendo por muchos años en el tema de la jefatura política, una educadora. Y le preguntamos a la economista Inés María: este tema de su participación, la decisión eh, que usted ha intervenido, eh, tiene muchos desafíos aún por concretar e ir encaminando con la población mucacheña. Así es, licenciado. Déjeme acotar algo de, de la intervención de mis dos compañeros. En lo que respecta a la compañera María Bravo, donde ella es una educadora eh, jubilada... Eh, no queda más aclarar De que nosotros los mocacheños Hay muchos profesionales En, en nuestro cantón Pero no quizás sean, se dirijan a, a Aquí al, al cantón Más cercano que es Quevedo Pero sí lo han hecho, lo han, han migrado a, aquí, a Guayaquil, a Quito Donde realmente Mocache tiene muchísimos Profesionales y profesionales Que se van a educar A una, a, a una ciudad principal Pero tienen que regre y regresan Y no pueden regresar ...a nuestro cantón por, por las fuentes de trabajo. Y es ahí donde nosotros estamos acotando ahora, invitando, invitando, insistiendo a todos los profesionales de nuestro cantón que se unan a nuestro equipo... Al equipo ganador de Mario Suárez Al equipo de la izquierda democrática Que se unan porque las fuentes de empleo que se va a dar Y que tiene que ser una realidad Que nuestro hogar municipal esté rodeado de gente mocacheña No de gente de otro lado Como ocurre y ha ocurrido siempre Nosotros vamos a dar esa prioridad A, esos, a esa gente mocacheña Profesionales que sabemos Que los hay, hay muchísimos Profesionales en mocache y que tienen Que quedarse en, en Guayaquil en Quito, porque no pueden regresar A las fuentes de, porque no hay Fuentes de trabajo En lo que respecta al compañero Bolaño No es una falacia lo que Queremos nosotros hacer La, la planta potabilizadora Porque no es la planta que va a cubrir Hay plantas que cubren toda una ciudad que cualquiera escucha, dice, eh, es una falacia lo que están hablando. No, nosotros tenemos la mente abierta, tenemos la capacidad de cómo nos estamos instruyendo en todas las necesidades que tiene nuestro, nuestro Cantón Mucache. Y esa es ahí donde nosotros tenemos que recalcar que las plantas potabilizadoras son para cada pozo de agua, para cada sector, porque son plantas grandes. Y no es que estamos hablando de una mega planta potabilizadora, sino que plantas potabilizadoras para cada sector para cada sector donde están los pozos de agua Respecto a lo, a lo, a lo, la, la, lo que estamos haciendo nosotros actualmente Con la, la, el beneficio que están recibiendo Como le decía, licenciado Bricio de, la, de, los, de los pozos profundos que están recibiendo la, la, la, la gente en el campo Es nuestro compromiso y desde ya les digo Que les he dicho y les vengo diciendo De que no es un simple pozo que les estamos haciendo Es el compromiso de que año a año ese pozo va a ser con la limpieza Porque así mismo desde la parte privada Estamos adquiriendo La planta para, para poder limpiarle esos pozos No es que se los vamos a dejar abandonados Ahí porque sí, porque sí No, otra cosa que también les decimos De que la, eh, estamos, es verdad Ahorita en proceso de campaña Y tuvimos esa magnífica idea Gracias a amigos que, que, nos, no, que siempre Estamos preguntando Qué necesidades tienen nuestro cantón eh, y les digo de que esa, esa esas máquinas el 5 de febrero terminan la, la, las elecciones, son las elecciones termina campaña, el 6 de febrero estamos comprometidos y dando nuestra palabra de que el 6 de febrero las máquinas van a continuar haciendo los pozos profundos, no es que ya termina campaña y ahí quedó, no es nuestra palabra, es nuestro compromiso como mujer mocacheña como mujer empresaria que me he visto en, la, en esta necesidad porque creo que ya cumplí un ciclo en lo que respecta a, a mi, a mi afán bro, este personal que uno siempre tiene esa capacidad la de, de, de, de la actividad privada, de <coughs> de crecer como persona, de crecer Ahora como, quiere servir como a, ser humano. eso Me toca ya esta, esta etapa. Estoy en esta etapa y estoy completamente convencida de que lo voy a hacer porque desde de la mano de la administración pública, como le digo que tiene nuestro líder Mario Suárez, vamos a ir de la mano nosotros. Vamos a crear el, los todo y, y hacer realidad todos los proyectos que él tiene, que tenemos ya registrado en el CNE, usted sabe que tenemos que tener ya notarizado todos los proyectos trabajo, que nosotros, ¿no? nuestro plan de trabajo con nuestro líder. Otra cosa no sé si me queda tiempo, licenciado eh, eh, en lo personal Hablando, es algo que nosotros De pronto decimos eh, no, no creemos lo que lo que nos toca Vivir a nosotros Nuestro, nuestro Cantón Mocache Como le digo so, Soy muy conocida eh, Yo el año pasado de no creer que siempre me digo, soy una guerrera y, y siempre yo soy la que más me impulsa a decir no. Cuando uno, uno eh, una enfermedad muy catastrófica que yo tuve el año pasado, el año pasado justamente para estas temporadas de agosto, yo terminaba un proceso de quimioterapia porque tuve cáncer. Y, y yo mismo no me creo Y yo mismo me decía No, si yo no tengo nada A mis hijos les decía No tengo nada Es algo que uno Si uno no lo ha vivido No no puede contarlo Y con y con la con todo lo que eh, el, el apoyo más que todo Principal de, de su familia Que uno tiene Y lo que siempre les digo Que una mujer es el brazo derecho del hombre y al lado de una gran mujer Hay un gran hombre Y al lado de un gran hombre Hay una gran mujer No es que de, Como decíamos antes atrás, no, estamos al lado del gran hombre y siempre yo he visto y he hecho que esto siempre lo me he caracterizado por estar al lado de mi esposo donde hemos creado fuentes de trabajo, donde tenemos muchos colaboradores, donde se, hemos hecho en, en nuestro mocache, yo digo eh, lo único que yo aspiro es que mis hijos se sientan orgullosos de, de una madre, de un padre que los reconozcan por su honradez, por su sencillez como la que nosotros nos estamos manejando, es ahí donde donde va mi mensaje a la mujer mocacheña, al hombre mocacheño, de que el, el grupo de trabajo de nosotros, que necesitamos ese voto de confianza, que crean en, en el proyecto que tiene nuestro líder, que crean en el proyecto que tenemos nosotros los concejales, que no los vamos a defraudar, que somos gentes de trabajo. Y como le decía del asunto de, de mi enfermedad, eh, eh, tuve cáncer yo el año pasado, pero... Siempre uno tiene que ser guerrera y no dejarse vencer de las enfermedades. Que sí es verdad que tuve cáncer, pero era de los menos eh, este, agresivos. agresivos, como me decía mi oncóloga. Y, y lo superé, lo superé. Y, y de no creer que de un año a otro esté yo participando como para concejal de mi cantón. Es un reto, es un, un, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, a eso quiero hacer énfasis: de que no porque tenemos una enfermedad eh, vamos a decaernos. Y a partir de esa, de esa enfermedad que le decía licenciado yo no tenía todavía esa esa visión de, de querer participar nunca ni ni por remota idea se me ocurrió y desde ahí yo yo empecé a hacer mi fundación la fundación Inés María que ya ahora sí la puedo decir está ya tengo mi, mi acuerdo ministerial y va a ser una realidad porque yo desde, desde lo que yo viví yo dije yo decía con razón que tantas personas mueren de cáncer cuando son cánceres que no son la agresivos la prevención cuando y el no cuidado, hay ¿no? esa prevención y, y yo me yo mismo me decía cómo es posible de que yo como como tengo, yo en, en el IES tengo 60 colaboradores este, licenciados y, y ver de que tantas facilidades que, que se las puede dar en, en la institución de Solca y, y ver cómo lo marginan a uno cómo ven, o sea, a mí realmente me decían que yo no no no, no aplicaba por lo que yo no tenía recursos como para irme a a, a, a a lo privado cómo pueden ellos calificar de esa manera a una persona y así mismo, cuánta gente humilde ...de que va a esas instituciones y no se las toma en cuenta... Desde ahí yo me propuse Formar mi fundación Una vez que ya la, la, la estaba haciendo La amplié para todo lo que es ayuda social Y desde ya yo estoy Comprometida en este proceso Que estamos con nuestro líder Hacer realidad lo que es la fundación Lo que es servir, lo que es ayudar Que es poco lo que vamos a hacer Con relación a lo que uno quisiera Ayudar a nuestro pueblo porque tiene Tantas necesidades, tanto Tanta pobreza que se ve En nuestro pueblo y esto y muy segura de que lo vamos a sacar adelante porque ese es el mocache que vamos a hacer a transformar el mocache que se va a convertir en las la, de los 13 cantones de nuestro de nuestra provincia va a ser y damos la palabra de que vamos a, a obtener el mejor cantón mocache con seguridad con todo lo que amerita tener un cantón una, una ciudad bonita que es digna de, de, de visita de turístico de tantas cosas bonitas que podemos aportar para nuestra 8, cantón. Ocho, ocho, y ocho y estamos en la parte final, los últimos, el mensaje eh, a Miguel Bolaños también candidato por la ID que recientemente el CNE aprobó su candidatura. Bueno, agradecer a Dios por permitirnos participar una vez más en este proceso electoral, a de decirle a nuestros conciudadanos del área urbana y del área rural que crean este proyecto, que este proyecto con esa voluntad, con esa predisposición de todos ustedes, los vamos a hacer realidad cuando estemos en el Consejo junto a Mario Suárez, ese gran hombre solidario. Muy bien, entonces, así mismo con nuestra licenciada María Bravo, eh, sus palabras finales. Muchas gracias, sí. Bocache en realidad necesita de, de los, sus líderes políticos, no solamente un cambio de discurso, sino de acciones y también no es el que se toma más fotos, y bueno, y, y lo publica en las redes, sino obras, hechos, tanto las obras como los hechos, van a hablar por nosotros. Entonces el proyecto de Mario Suárez es tan amplio, es tan amplio, que va en beneficio de nuestro pueblo. Mocache es un pueblo que tiene... Tiene necesidades que ustedes no se imaginan, porque nosotros hemos, hemos y estamos recorriendo recintos desde el mes de agosto. Y estamos sintiendo, estamos palpando la pobreza, la necesidad que tiene nuestra gente del campo. Y no solamente en el campo, la gente del pueblo también en los barrios suburbanos que nosotros decimos, o en los barrios más alejados. Entonces no está, nosotros estamos sintiendo, estamos viviendo. Y bueno... Y pedimos a nuestros queridos hermanos mocacheños que nos den la oportunidad, que nos den ese voto de confianza para nosotros poder liderar ese municipio y que estamos seguros que con el apoyo de cada uno de los mocacheños vamos a llegar y nosotros como conscientes y nosotros como personas transparentes de manos limpias eh, les vamos a dar todos los que necesitan siempre y cuando esté al alcance de nosotros y también al alcance de, de, de, del COTAC. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a nuestros hermanos mocacheños. Esperemos el apoyo el 5 de febrero. 8 y 10 de la mañana, eh, ya viene Tribuna Libre también con nuestro compañero Giovanni queremos agradecerle, eh, Queremos agradecerles también a la economista Inés María en esta mañana, a la licenciada María Bravo, como también al licenciado Miguel Bolaño, en esta mañana donde hemos tenido un diálogo importante referente a propuestas que traen ya los candidatos, ellos pertenecen en las filas del color naranja izquierda democrática que estarán participando donde Mario Suárez está liderando esta candidato a la alcaldía. Él también ya está calificado. ¿no? Sí, sí, sí, ya nos dieron Todo. la resolución tanto de él como alcalde y nosotros como concejales. Ya nos llegó la resolución. Entonces, ya están aprobados, validados, sí. ahora sí, ya son oficiales. Oficialmente así es, así es. Candidatos, oficiales. candidatos. Bueno, los retos, ¿no? Y entendemos en esta parte, que aún tenemos unos minutitos, mm. nos dice nuestro nuestro control máster en, en este diálogo, realmente sabemos que hay un tema, ¿no? No sé si es bastante eh, en contra de los candidatos, yo creo que es a favor a, a muchos, porque tenemos un, una campaña una actividad previa a las campañas electorales que será en enero, ¿no? Hasta el 5, bueno, previo al 3 de, de febrero. Pero hay un, una, una importante actividad que inicia desde ahora hasta diciembre. El tiempo, bueno, el tiempo se va rápido también, Miguel. Por supuesto, Guido. este Nosotros estamos conscientes de que en este proceso electoral de, de, de estas nuevas, nuevas elecciones eh, tenemos un tiempo largo, eh, imagínate, nosotros venimos recorriendo ya, como dice la compañera María, desde agosto, palpando la realidad socioeconómica que viven nuestro, nuestros hermanos del agro y nuestros hermanos de la ciudad. Es por eso que estamos encaminados a tratar de resolucionar en parte las diversas problemáticas que tienen nuestro, nuestros hermanos del, del Cantón Mocache. Bueno, ¿no? Sí, eh, en esta parte son 8 y 12 de la mañana. Nosotros queremos agradecerle. Algo nos iba a mencionar, eh, licenciada Bravo. Mm, bueno. Sí. Eh, solamente pedirle nomás que confíen en nosotros, eh, como dijiste, el Partido Naranja, aunque no podemos hacer muchas publicaciones, tú sabes, eh, estamos en una pre-campaña, eh, eh, que confíen y que nosotros somos gente nueva, si bien es cierto en la política pública, pero tenemos una mentalidad muy abierta, eh, tenemos conocimiento de todo lo que se refiere al COTAC y estamos prestos, para dar y servir a toda la gente de Mocache, en las necesidades prioritarias. Son 8 y 13 de la mañana, estamos en la parte final, economista, muchas gracias. Sí, este, licenciado Bricio, muchas gracias, y decirle, recalcar una vez más a nuestros hermanos mocacheños, que nuestro líder Mario Suárez, quienes todos lo conocen, sabemos y saben que es el concejal que siempre estuvo y que es una persona que su capital social son las manos limpias. La honestidad que él demostró, en, en la, eh, que usted sabe fue concejal eh, en esta administración, tuvo que ya renunciar para poder eh, inscribirse como, como candidato a alcalde. Entonces que, que confíen que el capital social de Mario Suárez so, es la honestidad que lo caracteriza que es lo que nos llena de orgullo y quienes estuvimos eh, para este de la mano vamos a ir de la mano con él justamente confiando en esa en esa en esa persona que nadie lo puede tachar de que fue eh, eh, deshonesto es el, nuestro capital y es el que nos sentimos orgullosos nosotros mocacheños de tener personas como esas que no tiene nadie de qué acusarlo eh, en algo indebido. Ese, ese es Mario Suárez, su concejal, que fue su concejal amigo, su concejal popular, que lo llaman, que confíen ahora él como alcalde y en su grupo de concejales. Queremos agradecerle eh, a todos ¿no? en esta mañana, también a nuestra audiencia en el Cantón Mocache, bueno, entendemos que la audiencia se aprendió por eh, porque la gente quiere escuchar lo que dicen sus representantes? En este caso son 8 y 15 de la mañana. Estamos despidiendo ya este noticiero, Javier. 8 y 15 de la mañana, agradeciendo a nuestros panelistas y e invitados de la ciudad de Mocaches, los candidatos de la lista 12, la Gran Voz Radio 104.3, y al día les da... La despedida. Nos vemos. Bendiciones y éxitos. No olvidemos toda la Muchas información gracias. digital siempre a través de www.aldia.com.es. No se olviden también nuestra edición impresa. Ya circula también en el Cantón Mocacha Está nuestra edición. El hincha está ya distribuyendo nuestros ejemplares en el Cantón Mucache, ¿verdad? Así es, así es. Ahí nos consta. Allá, allá, no, allá siempre le compro. A esas personas que ustedes mandan allá a vender el periódico. Muy buenas ilustraciones, muy buen, muy buen periódico. Les recomiendo a la ciudadanía del cantón, la provincia, de que lo lean. Muy bien, muchas gracias. Será hasta pronto. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. Somos la Alianza Informativa, Gran Voz Radio y al día punto, com punto No es.